Saludos, queridos oyentes de Radio Renacer Internacional y la Escuela de Santidad, Cristo Rostro de Luz. Hermanos, seamos parte del canal de YouTube y llevémonos la bendición de ustedes, Patricia Russo, meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 24, versículo 13 al 35. Bendito y alabado sea el Señor y leemos la palabra. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén. Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos. Pero ellos no lo reconocieron. Y Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando por el camino? Los dos discípulos se detuvieron. Sus caras se veían tristes, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo a Jesús, ¿Eres tú el, el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús preguntó, ¿Qué ha pasado? Ellos le respondieron, lo que le han hecho a Jesús el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes, Lograron que los romanos lo mataran, clavándolo en una cruz. Nosotros esperábamos que él fuera el libertador de Israel, pero ya hace tres días que murió. Esta mañana, algunos de las mujeres de nuestro grupo nos dieron un gran susto. Ellas fueron muy temprano a la tumba y nos dijeron que no encontraron el cuerpo de Jesús. También nos contaron que unos ángeles se les aparecieron y les dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba, y encontraron todo cual, como las mujeres habían dicho, pero ellos tampoco vieron a Jesús. Tan pronto son, son, son tan tontos ustedes, que no pueden entender por qué son tan lentos para creer todo lo que enseñaron los profetas ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que subir, sufrir antes de subir al cielo por, para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Cuando se acercaron al pueblo de Emaús, Jesús se despidió de ellos, pero los dos discípulos insistieron. Quédate con nosotros, ya es muy tarde y pronto el camino estará oscuro. Jesús se fue a la casa con ellos. Cuando se sentaron a comer, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió y se lo dio a ellos. Entonces los dos discípulos pudi pudieron reconocerlo, pero Jesús desapareció. Los dos se dijeron, no es verdad que cuando Él nos hablaba en el camino y nos explicaba la Biblia. Sentíamos como que un fuego ardía en nuestro corazón. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. allí encontraron reunidos a los once apóstoles junto con los otros miembros del grupo. Los que estaban ahí les dijeron, Jesús resucitó. Se le apareció a Pedro. Los dos discípulos Contaron a los del grupo todo lo que había pasado en el camino a Emaús y cómo habían reconocido a Jesús cuando él partió el pan. Bendito y alabado sea el Señor. Escuchemos la reflexión. Dice el Evangelio que dos de los seguidores iban camino a Emaús, un pueblo que está a 11 kilómetros de Jerusalén. Hermanos, en ese tiempo, casi todos los recorridos se hacían a pie. Imaginémonos a estos discípulos que estarían cansados y también estaban agobiados porque les habían matado a su Mesías. Y dice el Evangelio que mientras conversaban, Jesús se les acercó, o sea, se apareció ante ellos y les dijo de qué estaban hablando. Y caminaba con ellos y dice el evangelio que ellos no lo reconocieron. Estaban tristes. Y uno llamado Cleofas dijo, ¿Eres tú el único que en Jerusalén que no sabes lo que ha pasado? Hermanos, a veces tenemos que detenernos y escuchar. Muchas veces el Señor nos habla hasta por medio de otras personas y no le reconocemos. Bendito y alabado sea el Señor. Y en este evangelio, hermanos, dice que Jesús, el Señor, les preguntó qué ha pasado. Lo que le han hecho a Jesús, dijeron ellos, el profeta de Nazaret. Hermanos, para Dios y para la gente, dice el evangelio, que Jesús hablaba y actuaba con mucho poder y que los sacerdotes y los líderes lograron convencer a los romanos para que lo mataran, lo clavaron en una cruz y ese Mesías, ese profeta, el Hijo del Altísimo, murió por nosotros, por nuestros hermanos, por ti y por mí. Perdónanos, Señor. Y dice que los dos discípulos iban tristes, consternados. Ellos sabían que Jesús dijo que resucitaría al tercer día. Y Jesús caminaba con ellos y ellos no lo reconocieron. Hermanos, a veces tenemos que esperar, descansar, discernir. Jesús nos quiere hablar, usar, ayudar. Y por estar deprisa o no saber esperar, en el Señor nos frustramos y no entendemos lo que ha pasado. Y dice el versículo 25 que Jesús le dice, insensatos o tardos de corazón, o que no entienden, y explica que todas las Escrituras revelan un Mesías cuya gloria viene a través del sufrimiento. Hermanos, la gloria de Jesús nos salvó del pecado y de la muerte eterna, al que en, y el que en él crea y viva como dice Jesús, resucitará también santo eres dios hermano jesús resucitó al tercer día y se sentó a la derecha del padre y sabemos que de jesús hablan los salmos y los profetas como jesús se los explicaba y dice que especialmente del antiguo testamento y en los salmos narra o habla de jesucristo santo eres dios ellos esperaban un mesías que viviera en grandeza, que los librara del, de la, del pueblo que los oprimía. Santo eres Dios. Los judíos en Palestina en el primer siglo habían tenían creencias de cómo sería el Mesías. Unos esperaban que pelearía con armas y rescataría al pueblo de sus opresores. Pero las armas de Jesús fue la oración, fue su sacrificio en cruz por todos nosotros. Pensar que el Mesías que esperaban sufriría no encajaba en, en lo que ellos esperaban. Los que aceptaron que Jesús es el Mesías tuvieron que aceptar lo que decían de Jesús las escrituras del Antiguo Testamento o de la ley de Moisés y de los profetas bendito y alabado sea el señor y seguimos con el evangelio vemos que los dos discípulos que caminaban con jesús le ofrecen al señor quedarse en su casa a pasar la noche a compartir el pan y vemos que los discípulos dijeron que los ángeles le dijeron a los discípulos que jesús estaba vivo que había resucitado. Mas ellos seguían tristes. Hermanos, podemos ver ángeles, podemos ver santos, y si el corazón no lo abrimos al Señor, no creemos. Bendito el que ve sin ver cree, santo eres Dios. Y dice que fue hasta que vieron que Jesús se sentó a la mesa con ellos, y tomó el pan y dio gracias a Dios, y lo partió, se les dio a ellos, entonces se les abrió el entendimiento y pudieron reconocer a Jesús. Y dice que Jesús desapareció. Y los dos seguidores comentaban cómo sus corazones ardían de un fuego de amor. Si sí, hermanos, porque cuando oímos a Jesucristo, el, el corazón se hincha de amor. Arde el corazón lleno de amor a Cristo santo eres dios y dice que estos se fueron a reunir con los once junto a los otros del grupo y contaron cómo le dijeron que jesús resucitó santo eres dios y contaron lo que había hecho jesús y había dicho en el camino y cómo al partir el palo había reconocido santo eres dios Hermanos, y si leemos la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles, eh, del 3, del 1 al 10, dice, En aquellos días Pedro y Juan subían al templo a la oración de la hora nona cuando vieron que traían a cuestas a un lisiado de nacimiento, y lo colocaron, como todos los días, en la puerta del templo, llamada la hermosa para que pidiera limosna y dice la lectura que Pedro y a Juan él les, les pidió limosna mas Pedro se quedó mirándole y le dijo míranos y este clavó los ojos en ellos y Pedro le dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y agarrándolo de la mano derecha, lo incorporó y al instante se le fortalecieron las pi los pies y los tobillos y se puso en pie de un salto. Echó a andar y entró con ellos en el templo por su pie, dando brincos y alabando a Dios. Hermanos, Pedro y Juan hacían milagros en el nombre de Jesús el nazareno y el ex lisiado digo ex porque ya no era lisiado estaba sano y brincaba y alababa al señor de los milagros y como dice el salmo 104 da gracias al señor invocar su nombre dad a conocer sus hazañas todos los pueblos cantadle a, al son de, de instrumentos Hablar de sus maravillas. Si sí, hermanos, demos las gracias al Señor y demos a conocer sus hazañas. O sea, sus dar testimonio, lo que él ha hecho. Bendito y alabado sea el Señor. Y dice, cantémosle, alabémosle con instrumentos. Demosle gracias y demos testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Bendito y alabado sea el Señor, hermanos, que esta Pascua o oh Pascae o oh Pesaj en hebreo, que es el paso del mar rojo, o sea, el paso de la esclavitud a la libertad y la Pascua del Señor, que es el paso también de la esclavitud del pecado a la libertad de vivir en Cristo, nos llene y nos lleve a la vida eterna. Si caminamos en los caminos de Jesús, vamos a orar, bendito y alabado sea el Señor. Vamos a decirle al Señor, en el nombre de Jesús, que esperamos en Él y esperamos en su milagro, bendito y alabado sea el Señor, santo eres Dios. Señor, tú nos mandaste a orar los unos por los otros y seguimos en tu presencia levantamos las manos en señor de rendimiento a ti que eres el hacedor de los milagros bendito y alabado sea el señor padre me pongo de acuerdo con todos mis hermanos con todos los grupos con todos los que oran que interceden que claman que lloran ante tu padre ante ti padre amado santo en el nombre de jesús que todo lo puedes, papito santo poderoso. Señor, míranos, estamos en un mismo espíritu. Señor, me pongo en la brecha y lloro, Padre, por quienes escuchan este audio, por su milagro, por los que están escritos en estos cuadernos, Señor, por los ancianos y sus necesidades, por las mujeres para que, como María seamos dóciles a tu palabra y creamos en jesús en espíritu y en verdad Sí, señor por las mujeres que desean ser madres toca su vientre señor en el nombre de jesús y dale su milagro te presento a elvira señor amado santo poderoso te presento a los jóvenes a daniel por un trasplante por salud a sasha a Kenny, Señor, por liberación, a Wendy, Señor amado santo, por salud, bendito y alabado sea tu nombre, a Carlos, Señor, a todos los jóvenes, papito santo, a James, a, jo a Joel, a Daniel, a Miguel, Señor, por René, por Orlando, por David, te presento a Eduardo, a Eric, a Nicole, a Noel, a Víctor, Señor amado santo, Mira a Robert, papito santo, a Rosillo, a Víctor, a Lourdes, a María, Señor, a Doris, a Rosa, papito santo, a Celeste, a Mercedes, a Sucre, Señor amado, poderoso, y a todos los que están escritos en estos cuadernos, Señor. Por los niños, Señor, por Cady, por Liam, papito santo, poderoso, y por su milagro bendito y alabado sea. Te amamos, Señor. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor amado poderoso de la gloria. Te presento, Señor amado poderoso, todos los países que están en guerra y te pido la paz, la paz para tu pueblo escogido, Señor. Por Israel, Señor, manténelo en paz, bendícelo, Señor amado santo. Te pido por el Líbano también, Padre, bendiciones para él. Por Rusia, Señor, para que se acabe esa guerra. Por Ucrania, papito santo, para que se le lleves el vino de la paz, Padre amado, santo poderoso. Por los que han perdido un familiar, Señor, para que les dé fortaleza y acepten la partida de su ser querido, Señor. Por tu iglesia, Padre, por todos los que trabajan en ella por todos los grupos, Señor amado santo, y sus peticiones, por los seguidores de Jesús, Padre, para que los mantengas unidos en amor, por todos los que llaman, Señor amado santo, pidiendo oración, me uno a su milagro, Señor, por mis hermanos en la fe, por su casa, Señor, por Germania, bendito y alabado sea, por la familia, por las amistades, Señor amado poderoso, por todo lo que haces, por lo que estás haciendo, por lo que vas a hacer, Señor, bendito y alabado sea, te amo, Señor, te glorifico, Señor, te doy a ti el honor, la gloria, la alabanza, el poder, la honra, Señor, la adoración, Padre amado, santo, poderoso, bendito sea Dios, Señor, permite que seamos como un Juan el Bautista para llenar tus caminos, Señor amado santo, Mándame el ángel del Señor que camine conmigo, Padre amado, santo, poderoso. Y mi alma te dice amén, amén y amén. Y seguimos como dice mi hermano Julio, de victoria en victoria hasta la victoria definitiva. Bendito sea Dios, santo eres, Señor. Gracias por todo. Gracias, Señor. Gracias por tu gloria. Gracias por tu bendición. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque moriste por cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esa sangre que derramaste en el Calvario, Señor. Gracias, amén, amén y amén.